Si queremos realizar hermosos accesorios plateados, las cadenas de aluminio son las ideales. Hoy vamos a aprender a hacer un maravilloso collar, muy fácil y de una forma muy sencilla. Bienvenidos. Bueno, lo primero que vamos a tomar es 40 centímetros de esta cadena de aluminio del código 22033 y 6 tiras de la cadena de aluminio 11702. La primera es de 17 centímetros, la segunda de 20, 22, 24, 26 y 28. Entonces, lo primero que vamos a tomar es la cadena. Vamos a contar 16, 17 eslabones desde el, desde el principio. Entonces, comenzamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Aquí, en este eslabón, vamos a comenzar a colocar las cadenas que tenemos. Esta herramienta yo la recomiendo mucho porque nos facilita mucho poder trabajar cadenas. Entonces, aquí voy a señalar dónde va a colocar la primer cadenita entonces cogemos una argolla que es el código 9977 vamos a coger la primera cadena la de 17 centímetros y esta la vamos a colocar aquí donde estamos señalando y aquí cerramos bueno, ya hemos colocado la primera tirita de 17 centímetros y ahora vamos a colocarla en el otro extremo. Tenemos que contar los mismos 17 eslabones desde el principio de la cadena, acercándonos hacia el centro. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nos da justo uno después del, del, del sostenedor de, la, de nuestra herramienta. Entonces, aquí lo importante es que coloquemos la cadena que nos quede en la misma posición y los eslabones no nos queden torcidos. Entonces, aquí colocamos la argolla y la vamos a colocar en el eslabón en el 17. Cerramos, listo, esta es la única que vamos a colocar aquí, el resto de cadenas las vamos a colocar en orden de menor a mayor en el tamaño pero en el eslabón que sigue. O sea, en este de acá. Entonces podemos colocar la cadena aquí. O si también prefieren, para que esté más firme, la pueden colocar acá. está aquí ya no se me va a mover y no, y, y, y no se me va a salir. Entonces, aquí Entonces podemos, aquí podemos templar. Y comenzamos a colocar las cadenas en, en un solo lado, al principio. Entonces, vamos a coger la de 20 centímetros. Hacemos lo mismo pero recuerden que es en el eslabón que sigue, eso es para que nos dé una buena caída y nos quede como encascada, entonces seguimos con la de 22 centímetros, es el mismo procedimiento para todas, entonces 20, 22, esta será la de 24, todas en el mismo eslabón, comenzamos con un, con un extremo para que nos quede fácil y ya después seguimos con el mismo procedimiento en el otro extremo, les recomiendo mucho este pañito en el que estoy trabajando, es el pañito stone, porque este pañito evita que se nos vayan a rodar, se nos pierdan, se nos rueden todas las argollitas o, o, o balines. Si estamos trabajando con balines, es muy práctico, fácil de guardar, fácil de, de portar. Entonces, vamos a continuar con la cadena de 20 centímetros y tenemos que tener en cuenta el orden en el que le hemos colocado en el otro extremo tiene que ser el mismo para que las cadenas no nos vayan a quedar cruzadas entonces esta va en el, en el eslabón que sigue comenzamos con la de 20 miramos aquí cuál es la que sigue que sería la de 22 y así sucesivamente las tenemos que colocar en el mismo orden que colocamos a un lado debemos colocarla en el otro bueno, aquí ya hemos terminado el collar. Es un collar muy sencillo de hacer, pero es muy, muy bonito. Y recuerden que son cadenas de aluminio. Y el aluminio no pesa, no da alergia, no les va a cambiar el color. Entonces es ideal como para esos collares que queremos que se vean, eh, que sean bastantes protagonistas en lo que nos, pues, cómo los lucimos. Es muy bonito. Bueno, entonces vamos a colocar el pico loro con una argollita. Entonces colocamos en un extremo. Cerramos la argolla y en el otro extremo también colocamos otra argolla para que este pueda cerrar el broche. Y de esta forma hemos terminado este collar.